Listo. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta segunda categoría de nuestro primer día de RoboJam Beta México 2021. Bienvenidos a nuestro torneo. Y pues en esta ocasión tenemos la categoría Skill Drive, donde los participantes con un carrito controlado a distancia van a tratar de mover un vaso del inicio de la pista al final de la pista sin salirse. Ok, mi nombre es Eduardo Cruces y pues bueno, vamos a estar aquí diferentes participantes que nos están visitando o están representando a Colombia y a Chile en diferentes localidades y en diferentes lugares. Vamos a presentarlos cuando comience su participación. y Pero antes vamos a presentar a una parte muy importante de, los, de, de nuestro torneo que son nuestros, nuestros jueces. Entonces, vamos a comenzar, eh, vamos a comenzar con Leslie, Leslie Viveros. Ella es estudiante de Ingeniería Química en la UAM, en la UAM Azcapotzalco, eh, y también estudia Ingeniería en Desarrollo de Software. Eh, fue ayudante de investigación en el Instituto Física de la UNAM durante cinco años y además actualmente es presidenta del IEEE eh, de la UAM Azcapotzalco. Hola Leslie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo están todos? Eh, primero que nada, buenos días y pues estoy muy emocionada de poder pertenecer a este importante evento y como todo, les deseo mucho éxito a todos los equipos y vamos a ver qué tal se pone esto y recuerden que esto es para compartir, para divertirnos y pues que se vea el mejor. Gracias. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias eh, Leslie y bienvenida a el Roboyán México 2021. Ok, vamos a continuar con nuestra siguiente eh, jueza, quien ella pues ya ha participado en la categoría de eh, la categoría de Colorint y va a estar también acompañándonos en esta tarde. Ella es Eloisa Villagómez, es ingeniera mecatrónica por la UPITA del IPN con, y tiene experiencia en informática e innovación. También ha participado como organizadora y juez en diferentes torneos de robótica en México. Y actualmente es desarrolladora de contenidos VR, motion graphics y de efectos visuales. Entonces, por aquí ya anda Elo. Hola, Elo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Al <risa> <risa> parecer hay equipos y escuelas de, de color, ¿no? ¿Entiendo? Así pues es, ya, sí. Pues, lo mismo. Eh, muchísimo éxito este Hay que Pues tratemos que esto Independientemente de la competencia Sea un poquito más divertido Un poco más dinámico para todos Y cualquier cosa ya saben que Lo pueden preguntar Sin sin, sin, sin ninguna Preocupación Y pues que gane el mejor Y gracias nuevamente <risa> Excelente Muchas gracias Elo Y bienvenida nuevamente al Roboyam. Beta México 2021. Y, pues bueno, continuamos con el tercero de nuestros jueces, quien, eh, pues bueno, vamos a presentarles. Él es Josué Palma. Él es estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecánica en la UAM Xochimilco. En la UAM Xochimilco. Ahora estoy mandando a En la UAM Azcapotzalco también, junto con Leslie. Eh, él es colaborador del Centro de Ciencias... Bueno, fue colaborador del Centro de Ciencias Explora, del 2016 al 2018 y participó en actividades para el desarrollo integral de niños y adolescentes y actualmente es el vicepresidente de la rama estudiantil del IEEE en la UAM ASCA-Potzalco. Eh, hola, Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, bien, Muchas gracias por la invitación. Eh, les agradezco. Me, me, me emociona mucho este tipo de, de torneos. Entonces es, es mi primer torneo y la verdad estoy muy emocionado. Eh, Igual este, les deseo como la mejor suerte del mundo a todos. Yo sé que cada uno de ustedes se ha preparado un duro. duro Entonces pues vamos a sacar un montón de ganas y, y que ganen mejor. Ya saben, cualquier duda, cualquier, eh, cualquier situación, no duden en comentárnosla. Vamos a tratar de que todo eso sea como muy, muy dinámico y todos no nos diviertamos, ¿no? Que sea uno de nuestros mejores estados en, en lo que es la pandemia y que, nos, eh, que disfrutemos todo. Sal chicos? Entonces, pues vamos a arrancar. Nos da la orden, eh, Eduardo. Muchísimas gracias, chicos, y bienvenidos. Ok, muchas gracias, Josué, y bienvenido al Roboyan México 2021. Y perfecto, bueno, ya que tenemos eh, quienes van a ser nuestros jueces, pues vamos a comenzar con esta categoría, y para ello le pido a Josué que nombre al primer equipo que va a participar en esta tarde en Skillroy. Sí, perfecto. Eh, bueno, tenemos en nuestro primer participante que nos visita de la Escuela de Robótica del Choco con su robot eh, InviliBot. Entonces, por favor, equipo, ya todos listos. Ustedes nos indican cuando estén, estén listos para empezar. ¿De acuerdo? No se preocupen, tómense su tiempo. Ok, perfecto. Y en lo que eh, el equipo está listo, les comentamos que de igual forma que la categoría anterior, los tres primeros lugares de Skill Drive van a contar con su certificación para participar en el, el RoboJam All Stars el próximo 30 y 31 de octubre. Y de manera adicional... El primer lugar de esta categoría se va a llevar 25 dólares eh, para ellos solitos y que se los gasten en lo que ellos quieran. Entonces, pues mucha suerte chicos eh, y pues bueno, que gane, que gane el mejor. Ok, muy bien. Y adicional a esto también quisiera comentarles que ya tenemos algunos eh, equipos eh, pues confirmadísimos para el RoboJam All Stars. Tenemos 50 equipos inscritos de representaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, la India, México, Perú, Filipinas y Eslovenia. Entonces va a estar bastante bueno el RoboJam All Stars y tres equipos de los que tenemos esta tarde compitiendo en Skill Drive van a tener su pase para este torneo. Ok, bueno entonces nada más esperamos al equipo de la Escuela de Robótica del Chocó para comenzar. Perdón, perdón, el de. ¿El ¿La equipo de.? La es, el Impilibot no puede participar, fue el que no logramos organizar. Ok, perfecto. Entonces, eh, jueces, ¿qué decidimos? Eh, Chicos, que eh, partan el último para ver si pueden resolverlo o ustedes. No, ustedes... no, la verdad no logramos solucionar el problema, pues ya fue un, un problema técnico, entonces no nos dio para organizarlo, entonces creo que no entrará en competencia. Ok, perfecto, eh, no sé, bueno, me, me comentas que no pueden intentarlo para la ronda 2 ro o para la ronda 3 de plano, ya el robot no funcionó. Sí, sí, exacto, exactamente. Ok, bueno, entonces, eh, jueces, creo que lo más, eh, bueno, ustedes toman la decisión al final, este, cuál es la que vamos a, a, a decidir, que el participante ya no, ya no esté. Hello, si nos apoyas digo igual es, eh, lo, lo, lo, más, lo más conveniente era como que participaran al último y que podían resolverlo para darles como un poquillo de tiempo pero bueno nos acaban de comentar que, que, el, que el problema es como eh, no pueden resolverlo entonces este, pues quedarían como eh, descalificados ustedes, ustedes ¿qué opinan chicos o sea, sí. a, a mí en lo personal yo no, yo no, quisiera porque pues quisiera que todos participaran, pero ustedes digan. Tuvieron problemas con el vaso. No, no, tuvimos problemas con el robot desde el principio. No, ah, ok, un... ya no arrancó no. como tal. Exacto, exactamente, exactamente. Mm. Eh, es que no entendí. Sí, lo que comenta Elo es que tienen problemas técnicos, o sea, no, no, no, no puede presentarse. O sea. Eh, no. ¿Y ustedes qué pues, pues que proponen? Pues la si es algo que de, definitivamente no se pueda solucionar, pues creo que la, la respuesta es un tanto. No, y además ya estamos, ya estamos preparados para esa respuesta, entonces no hay problema. Ah, bueno, sí, porque de acuerdo. Eh, algo que nos podríamos proponer Es eh, tiempo nulo ¿no? Tiempo nulo, no participó Y bueno, eh, acá pues una, una lástima, pero pues bueno Son situaciones que suceden en los torneos Ok, bueno, entonces Declaramos como nula la participación Del equipo eh, De la escuela robótica del Chocó Con el robot y Billy Bot okay. Bueno, entonces eh, Continuamos con el siguiente, porfa eh, Josué Sí, eh. ¿Está listo el equipo eh, Pollux con su robot Pollux U? ¿Se encuentran, chicos? La, sí, ya voy a prender la cámara. Perfecto, gracias. Ah, ahí está bien. Sí. Recuerden chicos que en todo momento vamos a estar, o sea, nos interesa ver el movimiento del vaso y igual para que eh, lo mantengan como lo... Y sí, que más, no salga de la línea. Lo más visible posible y que nosotros podamos ver como de la mejor forma que el vaso siga permaneciendo sobre la línea y, y como ese tipo de detalles. Entonces, perfecto. Eh, ¿Les parece Sim? Sí? Sí, sí, creo que esa toma es buena. ¿Están de acuerdo chicos? Sí, eh, digo yo tres o ustedes cuentan. Eh, Elo, haz la cuenta regresiva, por favor. Eh, perfecto, ¿ya todos están listos? Listísimos. Sí. Bueno, pues empezamos. Tres, dos, uno, ahora. Vamos, vamos chicos, vamos. Se encuentra bien, bastante chicos, bien. Ustedes pueden, vamos, vamos. Bueno, okay. Muy bien, Infectoria Muy bien. Va bien, ok. Bastante bien, bien, bien, chicos. Ok, muy bien. Aquí estamos viendo ya que eh, ha cumplido ya ciertos eh, tramos de línea, no se ha salido el robot. Y para eso los jueces fueron muy, muy eh, puntuales en que el vaso fuera de las dimensiones específicas para que todos entraran dentro de la misma norma. Y también, como pueden ver en la transmisión, el vaso tiene una línea eh, de color negro alrededor en la base para que se pueda distinguir con mayor facilidad que el vaso no salga de la línea. Ok, entonces eh, vamos a eh, continuar y ha terminado. Tiempo. Bastante, bastante pro sus movimientos. Increíble. Ok, perfecto. Entonces, eh, jueces, definamos la puntuación. Ok, eh, bueno, tenemos eh, que son 130 puntos eh, por terminar su recorrido y eh, bueno tienen como, ciento, eh, tienen como máximo 120 segundos para eh, el recorrido total yo tengo un tiempo registrado de 54.16 segundos eh, chicos leslie cuál es tu tiempo perdón mi tiempo son 54.47 también, también tengo 54, pues creo que tomaremos. Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos con 54 y sí. eh, el restante de, de, de segundos eh, son los puntos adicionales que eh, se le sumará a su total de 130 puntos. ¿Estoy en lo correcto, Eduardo? Sí, entonces quedarían eh, la suma de 66 más 130. 30, ¿no? ¿Y cuánto nos daría como resultado de la primera ronda? 196. 196 eh, segundos, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, eh, pues, excelente. Muchas gracias al equipo Pollux y, pues, eh, les deseamos éxito en las siguientes rondas. Hicieron una muy, muy buena participación. ¿Ok? Bueno, entonces, registramos el tiempo de 196 en el equipo Pollux. Y continuamos con el siguiente equipo. Adelante, Josué. De acuerdo. Eh, gracias, Eduardo. Ahora, eh, ¿se encontrarán ya listo la Escuela de Robótica de Choco con su robot de Bot. Listo, ya vamos. Un sí, sí. Una pregunta, el punto de inicio, ¿de cuál de los dos lados es? Del lado opuesto al que se encuentran. Bueno, que en realidad podría ser exactamente lo mismo, eh, a excepción de lo que opinan mis compañeros. Listo. No sé, entonces, ¿allí está bien? ¿Qué, qué opinas, Eloisa? Digo, es el mismo recorrido, eh, del punto A al punto B que del punto B al punto A. No, pues, no es el mismo recorrido, creo yo, pero el, el punto de inicio está ahí, justo donde está tu, está tu robot. Ah, bueno, listo, entonces ahí está bien. Sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Entonces estamos a su cuenta. Ah, no, no, no, no, no, no. Es, el punto de inicio es abajo. Sí, el punto sí. de inicio es abajo. Sí, me, en, pero, el, perdón, perdón. Abajo. Lo, lo, lo estaba viendo diferente, es abajo. Ah, bueno, listo. Sino que pues, nos habíamos guiado de, la, de unas reglas que salieron las últimas y pues decía que el punto iniciara era en esa parte. Pero bueno, no hay problema. Listo, ahora sí. Entonces estamos a su cuenta Vuelvemos a tu cuenta Eloisa Cuando estés lista Listo, pues, empezamos En 3, 2, 1 Ahora Ahí. Aquí podemos ver que Ahí el... se salió un poco, ¿no? El vaso un Ahí creo que. Okay. ok, continúa y a reserva de lo que comenten los jueces podemos revisar esa sección. Ok, listo. Ahí contemos. Está apagado tu micrófono, es verdad. Ah, perdón. Eh, aquí a reserva de lo que determinen los jueces eh, sobre si el vaso salió o no, vamos a checarlo, pero bueno, ¿ustedes qué, qué es lo que dicen? Yo eh, percibí que por un momento eh, sí fue como muy ligera la, que, que se haya salido como el vaso, pero digo, a excepción de, de la opinión de, de mis compañeros, me, que... yo, yo, yo también creo que, que, que en, una, en una parte sí salió un poco el vaso, no sé si... Sí, sí salió sí. casi a la mitad del recorrido, uh -huh. fue donde se vio que se salió un poco el vaso, porque iba un poco rápido, ahí casi a la mitad del recorrido. Me, me, a mí me parece que salió entre por 60, Exacto. más o menos. No uh -huh. sé si, si, si de alguna no. manera lo... No. La curva. Lo podríamos. Sí, lo checamos de manera interna, chicos. Danos un minutito, ¿vale? De acuerdo. Entonces igual mientras eh, se checa en el bar, chicos, muy buen trabajo. Buen recorrido. Excelente, mientras checamos, mientras checamos en el bar, podemos continuar con el siguiente equipo, por favor. Perfecto. Entonces, eh, se encontrará listo, pasamos al siguiente equipo. Eh, se encontrará listo la escuela de robótica de Choco con su robot, eh, robot de SAP. ¿Están listos, chicos? Eh, hola, hola. Estamos solucionando unos problemas técnicos. Entonces, si gustas, puedes avanzar con el otro participante y ya... No, podemos en el en el último lugar. Perfecto. Eh, chicos, ¿de acuerdo con que retomemos como el, el lugar de, de...? Sí, perfecto. Solo, solo tendríamos que checar lo del vaso de Anrito. ¿Están sí, sí. por ahí, chicos? No, no, hola, sí. Eh. Hola. ¿Qué pasó con tu vaso? ¿Qué <risa> Ya, no sé si lo ven Pero sí, tenemos te, Tenemos que, que Tenemos la, la cuestión de medirlo ¿No? Sí eh, Vamos a medir el diámetro, por favor Recordemos que son eh, De diámetro 7 o menor bueno, yo digo, yo digo si lo ven? justo? Sigue sobrepasando un poco. Sigue sobrepasando un poco. bien, justo en los siete, Justo en los siete. ¿Qué opinas, Eloisa? Siento, digo, eh, es como un milímetro el que, el que veo como eh, de, de desfase en el diámetro. ¿Lo rebajamos un poco más? Eh, de favor, o nada más, o sea, lo único que ocupamos es como una. Se vea como bien la lectura, igual si sí podrían como. Ponerlo de forma vertical por la parte de arriba, que nada más quedamos bien para que mis compañeros, los jueces estén como... bien, bien, Espere, eh, este. aquí lo están arreglando. Ah, perfecto. Poco. No sé, ahí sí creo. Sí, ahí sí. Sí, mucho mejor. Sí, Eloisa, eh, Leslie. Están de acuerdo con, con, con que está dentro de él. Mm, al parecer sí está bien, no está presionado nada, ¿verdad? ¿O? No, no, no no bien. Lo okay. voy a cambiar de manera. Ok. ¿Qué opinas, Josué? Al parecer está bien, ¿no? Sí, está listo. Sí, sí, sí, sí. ya, ya, eh, por esa parte está, está, estamos bien. ¿Estamos listos? ¿Todos? Nosotros sí. sí. A, a tu cuenta, Elo. Eh, ¿Ustedes chicos han listo todo, todo bien? Todo listo. Perfecto. Eh, entonces, empezamos. Uno, dos, tres. linda. El vaso salió ahí, ¿no? Un poquito antes. Ustedes terminen, ustedes terminen. Tiempo. Bien. Gracias, chicos. Eh, eh, hello Leslie? Eh, bueno, sí, chicos. yo tengo yo dos dudas. O sea, al principio salió y, y más o menos como por entre 40 y 50, me parece Exacto. que también salió. Sí. Igual casi sí. al inicio por donde está. Yo tengo en la sección 50... Y justamente por la parte eh, 70, justamente en, en, en la curva, en esas dos partes. Eh, sí, es correcto. Veo que, que, que salió el, el vaso. Bueno, también tendríamos que checar eso. Sí, les acabo de mandar una imagen, chicos, por el WhatsApp, para que puedan checar. Perfecto. ¿Qué opinan? Yo al parecer puedo checar que sí salió. Vale. Eh, opino lo mismo. Sí, sí, sí está. El diámetro está completamente fuera de. Sí, de, de la, completamente de fuera del lugar. Completamente fuera de la línea guía. Entonces sí, este, tendríamos una salida en el, en el quinto, en el punto 50. No, no es lo. Exactamente. Sí, yo creo que todavía alcanza a ser 50. Ajá. Es toda la línea recta de, de justamente cuando inicia 50 y termina. Entonces, justamente antes de, de empezar la, la curva en el punto 60, eh, ya, ya está fuera el, el vaso. Así es, pues. pues salió, chicos. No, no, no, no tendrá no tendrán bonificación de tiempo, lo lamento. <risas> les explicamos, eh, son 130 puntos los que tienen por terminar su recorrido, pero no podríamos bonificarles el tiempo que eh, les sobró, entonces nada más irían con 130 puntos esta ronda. Entonces espero que igual tomen no, no, no, como... No, no, no, no son, ¿No? perdón que te interrumpa, 130 puntos, les explico, son por, para haber completado toda la pista realmente okay. los puntos que se les va a contar pues es antes antes de okay. del de, de vaso que, que el vaso haya salido entonces Lo que, se, que, que se determina aquí es que si mal no yo no me equivoco sale antes de 50 todavía en 50 pasa okay, entonces ¿Estamos, sí, sería ¿estamos, solo 50? estamos bien sí, uh -huh. ¿Qué, sí. Qué, qué, qué opinan entonces, Entonces pues, por el 50, sí. Exacto. Entonces tendríamos, los dejaríamos con 50 puntos, chicos. ¿En, ¿Cierto? Sí. Va. Sí, 50 puntos. Para este Todo. equipo salió en adelante del segmento 5. Listo. De acuerdo. Ok. Nada más este, un comentario, chicos. Eh, justamente cuando empiecen a, a proyectar en la pista, traten de tener su micrófono abierto para que a la hora de nuestra transmisión, se pongan en primer plano y puedan verlo en la transmisión en vivo también en su recorrido. Entonces, eh, nada más para que los demás equipos, cuando les toque abran sus micrófonos y, y pongamos, eh, en la transmisión de Facebook su, su recorrido. ¿Sale, chicos? Ok. Volvemos contigo, Eduardo. Eh, juez, ¿puedo hacer una consulta? Juez, antes de... Dígame. Que continuemos eh, No se puede reiniciar si uno se sale Eso no nos quedó claro No, de acuerdo con el, el reglamento Una vez que el robot sale de la línea Se acaba, el, acaba recorrido, el recorrido Y ahí se cuentan los puntos este, que había logrado hasta ese momento Ya, ok, gracias No, de nada Ok, listo eh, Continuamos Josué Gracias, Eduardo. Entonces, volveríamos con eh, Robot el equipo de Robot Stop. Eh, Habrá solucionado su, su problema. Eh, sí, sí, un segundito. Sí, descuiden. Entonces, mientras el equipo de RoboFestup eh, se alista para, para su, su primera eh, participación, aclaramos, entonces, el eh, equipo Enrito eh, se queda con 50 puntos, eh, salió en la sección de, de 50. Entonces, igual, este, para que puedan echarle un poquito más de ganas en, en las siguientes dos, todavía les quedan dos, no es el final de la competencia, entonces, pues para, que, para que le pongan muchísimo más y también la escuela de... Seguiríamos eh, una vez después de la participación de RoboMesa con eh, DailyNightBot, igual para que vayan eh, solucionando sus problemas técnicos y estemos todos listos. ¡Ánimo, chicos. ¿No? Recuerden tener su micrófono encendido para que puedan aparecer en la transmisión en vivo y todos eh, los podamos ver. ¿De acuerdo chicos? Entonces cuando ustedes estén listos y nos digan. Vamos, chicos. Mucho éxito. Entonces, uno, uno, dos, y tres. Salió el vaso. Listo. Y termina. Funciona, chicos, eh, señores jueces, eh, tengo justamente en la selección 30, 40... Más o menos iniciando eh, dudas. No sé de ustedes, tengo dos observaciones justamente donde, donde creo que salió el vaso. Hello, Leslie. Ok, también vi uh, bastantes laditos donde hubo inconsistencias y se salió el vaso, entonces alrededor del punto aproximadamente 70. No sé si viste lo mismo, José. Sí, pero vi, vi que, que se salió antes. antes se salió varias, en varias secciones, fue en el 70, en el 90 y en los que mencionas tú. Sí, exacto, entonces, eh, tomando ve... misma, el mismo criterio que se tomó antes con, eh, con Anrito. Eh, designaríamos como la primera salida, o sea, como puntaje máximo justo donde sale la primera vez eh, el vaso. Entonces, no sé si lo podríamos checar, eh, señor Bar. Sí, aquí andamos ya checando el recorrido. Les mando imágenes. Perfecto. Igual, lo mismo, chicos. No se desanimen. Tenemos otras dos rondas más. Igual para que se vayan como adaptando a, a, al, a los movimientos y puedan sentirse como un poco más fluidos, eh, no les ganen como los nervios también, Entonces para que estén, estén tranquilos y, y se diviertan, que es lo más importante. Sí chicos, recuerden que estamos por aprender y pues vamos, vamos a ver en qué falla y podemos mejorar, no se preocupen. Denme un minutito y ya les mando las imágenes. Claro que sí. Para irlo checando y... Ok. ¿Y qué tal jueces? ¿Qué tal han visto la competencia? Eh, Emocionante, bueno, va muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, traen bastante nivel todos. Uno hubiera querido de niño, ¿no? Como poder participar en, en oportunidades así de grandes y la verdad me, me sorprende que cada vez avanza más, la iniciativa que traen todos estos chicos, la verdad, me, me emociona bastante, me emociona muchísimo, entonces, este, también estoy feliz, ¿no? Es, es, si, gan, si ganan ustedes, ganamos todos, ¿no? O sea, yo me siento igual feliz. Seguimos aprendiendo todos Vamos, siguiendo hacer aprendiendo hacer tiempo, y viendo cómo hay un ganador en todo este enigma. les parece Sí, ahorita mientras eh, el señor Bar nos da eh, la revisión de, del recorrido para Robot de estar nos platican chicos eh, cómo, cómo se han estado en esta en esta en esta competencia chicos cómo se han sentido ustedes como equipo cuéntenos un poco hola hola sí. Sí, eh, sí cuéntenos un poco de, de su experiencia, cómo, cómo han sentido el, el, este, este concurso, las demás categorías. Ustedes, ustedes cuéntenos un poco, queremos saber más de ustedes. ¿Se sienten nerviosos? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué tal han visto sus contrincantes? Eh, bueno, nosotros eh, pues como equipo nos sentimos en perfectas condiciones para participar. La verdad, pues, el Drive, como su nombre lo indica, pues es una categoría que requiere muchas habilidades, sobre todo concentración, y estamos trabajando fuertemente en eso. Digamos que tuvimos un problemita acá técnico antes de, de comenzar, entonces, tal vez por eso nos demoramos un poquito. Entonces, ya, no, ya, estamos, ya lo solucionamos afortunadamente, y ya estamos súper ready. Entonces, nada. En general, creo que pues, rollan es un buen espacio para que los chicos las chicas fortalezcan sus habilidades en robótica y de alguna forma pues, se motiven a seguir participando de otras competencias a nivel nacional, a nivel eh, internacional también. Perfecto, chicos. Una iniciativa increíble. Así que vamos a echarle todas las ganas y muy, mucho éxito. Ya casi está listo todo. El compañero jueces... Su después de, de la revisión del bar eh, todos están en la misma decisión sí. creemos que sale, que sale antes justo en la sección de 30 puntos después de la revisión entonces todos estamos de acuerdo así es sí, eh, ¿cuántos no, porque, puntos? entonces eh, saldrían en la sección digo oh, oh, oh, eh, No sé, no sé, señores jueces, si pudieran checar también la última imagen que nos proporciona el bar. Eh, creo yo que aún sigue dentro. Sí, bueno, pero como sal, salió muchísimo antes, o sea, ya creo por reglamento ya no se toma lo demás. En el momento que sale, se, se, se, se toman los puntos que haya hecho hasta ahí. Entonces... Considero que 30, 30 puntos es lo que se lleva, ya no tiene nada que ver el, el 70, y el, o sea, las otras veces que se haya salido. No sé, Leslie, qué opines, y si también está de acuerdo Josué, y los chicos también del equipo, que sí, eh, estamos de acuerdo eh, todos. Sí. sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Alo. Sí, de acuerdo. Sí. Perfecto, entonces quedamos en que tenemos 30 puntos, todos de acuerdo, todos felices, bueno. Sí, así es. Perfecto. Vale. No importa, chicos, ahorita se reponen. <ríe> ok, listo. Entonces, el robot es el robot Vertstap, ¿verdad? Este robot tiene la, en la primera ronda de la Escuela de Robótica del Chocó 30, 30 puntos. Perfecto. Muy bien. Entonces eh, vamos a continuar con del Night Bot. ¿De la escuadra de robótica del Chocó? Sí, así es. Eh, chicos, están, ¿están listos? Con toda la actitud, chicos. Sí, ya estamos listos. ¿Estamos listos? Chicos por ahí. Ya estamos, ya acá estamos. Y acá estamos. Que... Vale, entonces comenzamos en 3, 2, 1, ahora. Bien, el recorrido de, del equipo es bastante, se ve bastante bien. Vamos bien, bien, bien, bien, chicos. Ustedes pueden. Bien, bien, bien, bien, bien. Ok, perfecto. Entonces, eh, jueces, ¿están de acuerdo que hizo el intento? ¿Esta ronda la dan como válida o checamos el bar? que no quiero salir por que... <risa> pero Pero no sé qué opinen. Igual, pues, ustedes lo pueden decir. Yo creo que volvió a salir, pero no sé ustedes si, qué, qué, qué opinen. Para mí salió como por 40-50. Ok, checamos el bar. Antes, gracias, antes de. Gracias, gracias. Muchísimo antes de que se volcara como el vacío por unos segundos. Sí, sí, porque el vasito, sí, sí, ¿verdad? Es. Se golpeó como por 70. Mm, de acuerdo. Sí, sí, igual sí. ¿Nos pueden proporcionar la, la, la toma? Te lo agradecería mucho, Lalito. Ok. listo jueces, chequenla por favor Señores jueces, eh, ¿qué opinan ustedes? Yo veo que sale justamente en la sección, justamente cuando terminan 40 puntos. No sé eh, ¿cómo, lo, cómo lo perciben ustedes. Sí, bueno, esa... esa... Parte es como la, en la parte que se, volqueó, se volteó su vasito, es en, en el cuadrante de 60-70, pero yo creo que salió por 30-40. No sé, o sea, igual y si ustedes quieren agregar algo y, y realmente. Sí, por 30-40. Percibieron, percibieron, percibieron algo diferente, pues también estaría, estaría sensacional que, que, que lo mencionara, ¿no? No no no, no sé qué opino. Sí, yo observo también que por 30, 40, más o menos, fue donde volcó el vasito. Igual que, que, que el señor Bar nos proporcione esa toma para... Ok, bueno. perfecto. Y muchas gracias al, al señor Bar, de verdad, por, por apoyarnos. En serio, un aplauso para el señor Barr, claro. Y pa? aplausos. Ok, listo. Les acabo de mandar las imágenes. Creo que con eso pueden tomar una decisión. Veamos. Quizás si nos pudieras, una, justo unos segundos antes... Porque es, es como el momento del antes y el después. Ok, ahí van. Listo. Si me preguntan a mí, creo que no salió. O sea, se volteó, pero sigue dentro de la línea. Y sí, realmente creo que no, o sea, la, se volteó el vaso, pero no hubo como un, una falta de ahí de que el vaso se, viera, se hubiera salido o algo parecido. ¿Qué opinas, Josué? Creo yo que, digo, eh, la superficie de, de, del borde del vaso sigue permaneciendo sobre la línea eh, negra, a excepción de lo que opine la juez pues, ELO. Eh, Sí, en esa parte exactamente. Todavía sigue sigue marcando ahí el vasito, la línea, entonces. Casi rasguñando. Así es, se sigue aferrando ahí el vasito. Okay. Perfecto. Entonces. Muchas, eh... muchas gracias, Bar. No, sí, gracias, Bar. Ok, ¿damos como buena ese intento? Así es. Perfecto. Entonces, sí, por favor. Es... listo. Eh, ¿Cuánto tiempo tuvo el sí, que... participante? ¿Leslie, en qué tiempo estás? ¿Josué? Yo lo tengo en 26. Uh, más, o sea, digo 26 y fracción. Leslie. Yo 28.5. Ok. Yo tengo 30, entonces, pues, tomaríamos, ¿les parece el tiempo de Leslie? O, sí. o no sé qué opine? Sí, perfecto, el tiempo de en medio, sin que ningún serían problema. Serían 28. 28, ok, excelente. Entonces, tenemos 28 segundos para este equipo. Ok, eso nos daría más los... Tenemos 130 puntos, que son todas las líneas. Nos da un resultado de 222, ¿ok? De puntaje, ¿están de acuerdo? Perfecto. Ok, listo. Entonces... Sí, Perfecto. El equipo del Naidi Bot de la Escuela de Robótica del Choco tiene 222 puntos en esta ronda. Ok, Muy bien, entonces hemos terminado la primera ronda de Skill Drive de esta, de esta categoría y vamos a continuar con la segunda ronda. Para ello, eh, Josué, ¿puedes llamar al siguiente equipo, por favor? Sí, gracias Eduardo. Eh, de acuerdo. Entonces, eh, siguiendo el mismo orden con el que iniciamos la primera ronda... Eh, le pediría al equipo eh, Pollux, con su robot Pollux, eh, que se presente a la pista, por favor. Ahora su cámara y nos muestra un poco de acción. ¿no? Digo, eh, está bastante reñido en los, los primeros puestos. Aún nos restan... Mucho ánimo. Eh, segunda ronda. mostrar tu pista? Tu, tu pista? completa? ¿Se podrá? Porfa. Sí. Perfecto. Gracias. Listo. ¿Estamos ¿Nos dicen cuando... Sí. Empezamos en 3, 2, 1, ahora. Bien, hasta ahora tenemos un buen recorrido. Bastantes precavidos. Excelente. Vamos, chicos. Tomándose su tiempo. Bien. Bien, bien. Recuerden, chicos, el vaso siempre tiene que permanecer o alguna de sus superficies sobre la línea eh, negra. Eh, y tiene que completar en un tiempo no mayor a 120 segundos. Entonces, vamos bien. Va bien el recorrido. Muy bien, chicos, excelente, vamos. Se puede meter el nitro. Muy bien. bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto, por parte de la escuela de robótica. del Choco con su robot. Digo, de Pollux, perdón, de Pollux con su robot. Pollux. ¿Y en qué tiempo terminamos? ¿Qué, qué, ¿Qué te marca a ti, Leslie? 51 con 29. A ti, Josué. 52.66. Sí, yo también ando en 52.46. Entonces, tomaríamos 52. 52, ¿sí? Okay. 52. Sí. Perfecto. 52 eh, segundos, entonces eso se lo restamos al tiempo de sobrante, nos quedan 68 segundos. Más los 130 de los segmentos. Nos queda un tiempo de 198 segundos para este equipo. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, en la segunda ronda, el equipo Pollux con su robot Pollux U, 198 de calificación. Perfecto, muchas gracias. Eh, Josué, ¿cuál es el siguiente? Bien, bien hecho, chicos. Eh, tenemos en segundo... Eh, la escuela de robótica del Choco con el robot eh, de Nighty Bot. Entonces, chicos, de igual forma, vamos a la pista. Listo, ya estamos. Listo, ya estamos acá. Entonces, a su cuenta. Perfecto, lo, lo vemos perfectamente. Entonces, okay. a, a la cuenta de la juez Elo, arrancamos. Sí, por favor, Elo. Sí, ¿estamos listos todos? Ahí vamos. Tres, dos, uno, ahora. Bien, vamos en a a un recorrido bastante bien, bastante limpio. Recuerden, chicos, hay que mantener la superficie del vaso en constante contacto con la línea negra así que tenemos chicos y tiempo Eso es. Ahí fue medio, medio. de acuerdo eh, señores jueces tengo un par de dudas justamente al principio y bueno, desde el final creo que nos eh, pues, coincidía que salió un poco en 20 ¿cierto? en en 20 sí. en 20 sí. Ya, ya sí, sí, Ok, perfecto, entonces checamos. El... Sí, por favor. Recuerden, chicos, aún resta una última ronda para que eh, yo tome su mejor táctica, el feedback platiquen entre ustedes, escojan la mejor eh, estrategia, si van a ir lento, si van a ir rápido, quizás en la línea recta vayan un poco más rápido, en las curvas que eh, tricten un poco, teniendo una de sus habilidades. entonces, ya saben, eh, digo, aquí todos tratamos de divertirnos y no olviden eso. Vamos a, a, a divertirnos. Entonces, en lo que esperamos la respuesta del señor Black, ante... ante Ante la duda de los jueces, para continuar. Mientras el señor Bar, mientras el señor Bar eh, nos muestra la imagen, recapitulamos un poco, la primera ronda se la lleva... Eh, el robot Dying Eye Bot, con 222 puntos. Solo un poquillo detrás de él, eh, Pollux con 192. En tercer lugar tenemos a Enrito con 50 puntos. Y en último, pero aún no, eh, aún puede recuperarse, Robot Verstappen con 30 puntos. Entonces vamos a revisar eh, las imágenes del bar. Perfecto, entonces ya tenemos a nuestros jueces eh, revisando la parte del bar del Y pues mientras les comento que en esta segunda categoría están en juego Tres, eh, tres certificaciones para el RoboJam All Stars ¿okay? Cuatro de los equipos que todavía están en la competencia van a obtener esas certificaciones Y el primer lugar se va a llevar 25 dólares de manera adicional ¿Ok? Entonces vamos a esperar qué es lo que nos comentan los jueces para continuar con la competencia. ¿Ok? Adelante jueces. ¿Cuál es su opinión? ¿Su resolución? Eh, terminamos. Terminamos que está dentro. Ahorita justamente eh, la juez Alo está terminando de, de deliberar. Entonces esperamos un poco. Sí, así es. Igual se determina ¿Está que está dentro el, el vaso. Elo, ¿qué dices tú? Lo, lo mismo, coincido con todos, está dentro. Y nuevamente muchas gracias, Bar. Aquí Entonces, estamos de acuerdo que fue un recorrido eh, casi perfecto y podemos eh, tomarle en tiempo también el, el, el tiempo de sobra como bonificación. Okay, el tiempo, ya, eh, ¿Qué tiempo tuvieron, chicos? Eso no lo hemos checado. Yo 29. ¿29? Sí. Josué. 26.86 tengo yo. Yo tengo 24. Ok. Eh, tomamos uh. el tiempo de Josué, el de en medio. En medio. Sí. Perfecto. 26. Ok. Entonces, señor Bar, si nos ayuda con los cálculos. Sí, esto nos da, una... nos da un. Aquí lo checamos, un tiempo adicional de 94. 94, 130. Más los 130 adicionales, 224 puntos. Listo. Ok, perfecto. Entonces, el robot... La... Excelente. El robot de la Escuela de Robótica del Chocó, de bot en su segunda ronda se lleva 224 puntos. Excelente. Muy bien, entonces... Felicidades. Continuamos. Eh, Josué, ¿cuál es, el siguiente, bien, ¿cuál es el siguiente robot? Eh, seguimos con eh, el robot de Verstappen, de la Escuela de Robótica del Choco. Chicos, perfecto la pista. Estamos listos, chicos. Andan por ahí. Robot Verstapp. De la, de la Escuela clave. de Robótica del Chocó. ¿Estamos listos? ¿Cómo están, eh, chicos? Comentar? ¿Cómo se sienten? Estamos conectándonos al chicos? ¿Han enviado la estrategia? ¿Aún pueden Entonces, a la cuenta de listo Tengo... entonces ¿están listas? Sí. sí, tres, dos, uno ahora bien, recorrido vemos que se apresuran muy justamente. bien chicos, vamos nos encontramos justo, bien, bien, bien es última maniobra Sigue Manteniendo. Recuerden, chicos, la superficie del vaso tiene que estar en todo momento en contacto con la superficie Y la línea negra. De acuerdo. Entonces vamos y terminó. Bien, chicos. Bien. ¿Sí? Bueno, claro. y Bien, chicos. ¿De acuerdo, jueces? Este. ¿Qué creen? <risa> bueno, yo creo, no sé qué opinan ustedes. Que en 90, en la transición de 90 a 100. No sí. sé en qué primero. Sí, Por ahí hubo. Sí, ojo. La curma, ¿eh? sí la curma, no. Esa curva estuvo bastante, bastante, bastante difícil. Eh, ok, entonces vamos a salvar. Menos un segundo, chicos. Mientras ya reciben un poco. Eh, igual va a irse preparando eh, los, eh, el robot para que esté todo listo. a aprender sus estrategias Recuerden, pueden ir rápido, pueden ir lento, pueden ir muy rápido en las, en las, en las rectas. Y eh, el chiste es siempre mantenerse dentro y no, no, no, no, no, no nos salgamos. Y en la parte del tiempo, ¿cómo, cómo lo checaron? A mí me dio 30. A ti, Josué. 30.58. Bueno, a mí me dio 31, entonces ya nada más hay que esperar la parte del, de la puntuación, pero podríamos tomar como 30. ¿Les, ¿les parece? Sí, sí, sí estoy de, ¿Eh? de acuerdo. Si lo ven, chicos, todos están dentro como de un tiempo de 30, entonces... Eh, también, digo, sigan manteniendo como la concentración de todas esas curvas que están costando y que les están costando bastantes puntos. Entonces, recuerden, esa, esa la tercera ronda puede ser la definitivamente. Si, si tienen un primero o un segundo lugar, entonces eh, no se excepcionen. Aún, aún hay, hay. Listo, jueces. Pueden checar el, el bar, por favor. Claro. No sé qué opinan mis compañeros jueces, pero esa última toma del bar está dañando el... el, el está alienación. saliendo, ¿verdad? igual en la imagen 1, imagen 2? Yo creo que la imagen 1 no sale todavía totalmente, es lo que yo opino, pero definitivamente 90, en la transición que les comenté, en 90 a 100, Sí, que sí, lo que sí salió, completamente. O sea, definitivamente sí salió. No sé qué, qué, qué opinan los demás. Sí, estoy de acuerdo. En la segunda imagen, en el 90 fue donde sí salió. Pero aquí nos manda sí, otra, otra, nuestro... Sí, definitivamente estoy de acuerdo con, con la jueza, lo, con, en la última sección, eh, ya, ya parecieron o sea, justamente cosa y nada nada afuera. Completamente salí. Ok, denos un minuto en lo que damos la resolución de esta categoría. ¿Qué, qué, qué opinan ustedes, chicos? Yo... Creo que sí está ligeramente, o sea, realmente no es mucho, pero sí está afuera. Eh, no sé qué. qué sí, son más. Sí, sí. Lo que entonces, sí puedo notar es que está afuera. Si no, Así, eh, exacto. No hay otra definición. Confirmo, entonces. Eh, estamos de, estamos de acuerdo, este alguna opinión extra, tal vez del. Del, del bar, no lo sé. A ver. Eh, sí, chequen su, su WhatsApp chicos, por favor. un segundo eh, equipo, porque acaba de surgir un, un, un una evidencia por parte del señor Bach. Entonces, no sé mis compañeros eh, jueces que opinen, no estamos de acuerdo. La, la la salida del el de, de vaso De acuerdo, eh, equipo. Regresamos. Eh, ya estamos, eh, compañeros jueces, después de, de esta exhaustiva revisión. Nos eh, llegamos a la conclusión que nos sería mejor y más pertinente volver a repetir la ronda, chicos. Y nos mostrarán también, digo, desde el momento en que colocan su robot y colocan su, su vaso eh, dentro de, de la pista. Si fueran tan amables, eh, equipo. De acuerdo. Recuerden, siempre la toma debe de ser como de la, lo mejor posible a que queramos. En este caso, quisiéramos ¿Así? ver el, a un poco de frente, que, que pudiéramos ver eh, en el momento en el que ponen su vaso, que esté libre okay. y que, no, que no tenga contacto con las pinzas de, de, de, de su robot. Que el vaso esté libre y que no tenga contacto con las pinzas. Ah, por favor. De acuerdo, eh, jueces. Sí, está así mero. Bien, bien, sí, está bien, así. De acuerdo. Entonces, a la cuenta de la juez Alo eh, arranca. ¿De acuerdo? Pueden ver aquí, ¿le parece sí, esta posición? Ok. Sí, de acuerdo entonces a la cuenta, a tu cuenta, Alo. Estamos bien. Primero se, se puso, pusieron el robot y luego el vasito y todo bien. ¿Estamos? Sí, sí. Okay. Perfecto. Bueno, entonces empezamos en tres, 2, 1, ahora. Sí, no, Orden. el vaso tiene que estar en todo momento en contacto con la superficie y la línea negra de la pista. Vamos bien, chicos. Listo, chicos, el tiempo. Muchísimas gracias, chicos. Hey, co, co, co en este. ¿Cómo van de tiempos, chicos? Para mí, 38. Tiempo, juez, pues, lo. Eh, yo tengo 40, pero ¿sí consideran que la, el recorrido es todo bien? No o sea, pues es una. Tengo, tengo mis dudas, no sé si el señor Barr nos pudiera mostrar justamente, tengo dudas en la, en la última sección. Ok, en, perfecto. Justo la mitad, no sé a excepción de, de, de mis compañeros. Ok, les mando las imágenes ok, perfecto jueces, revisen su este el whats para que puedan determinar Digo que no salió. ¿Qué opinan ustedes? Veo la que no salió. Sí, en quizás ha la... sido contigo, Elo. Quizás sí, en la, en la, con la velocidad que, que de la estrategia del equipo pareciera, pero después del bar, eh, creo lo mismo. Estoy de acuerdo con todos ustedes. Excelente, yo también opino que no salió. ¿En, en tiempos cómo íbamos? Eh, yo tengo un registro de 39.22. Leslie. Yo saqué con 38. Y yo saqué con 40. Pues agarramos el tiempo de Josué. 39. 39. Y pues tomamos los 130. Ok, perfecto. Entonces, eh, considerando 39, el tiempo restante son 81 segundos. 901. Le sumamos los 130 puntos de eh, todos los segmentos. Y nos da un puntaje de 211 para esta ronda, ¿ok? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces, para esta ronda número 2, el equipo Robos, Robot Verstrap de la Escuela de Robótica del Chocó obtiene 220 puntos. Muy bien. Perfecto. Entonces, esto le da una muy buena ventaja con el resto de sus compañeros. Es Hemos creado que eran 211 puntos. Sí, 211 puntos. Bien, bien, bien. bien, bien hecho. Muy bien, entonces, eh, Josué, seguimos con el siguiente equipo. Sí, perfecto. Eh, y por último, en esta segunda ronda, que está bastante, bastante reunida, tenemos a Andrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile. ¿Están listos, chicos? Muéstrenos un robot en la pista. A la pista. Mm, venga. Estamos colocando todo, tiene siendo cámara. Eh, no los vemos todavía, ahorita no tengo imagen. ¿Cómo van vista. chicos? ¿Todo bien? Vamos bien, pues, vamos bien. Y ahora sí. Sí, perfecto. Uh, vemos que está bien, está libre, las pinzas están libres, todo bien. Eh, equipo, lo vemos bien para que la juez Elo de, de la cuenta. ¿Está bien? ¿Sí? A, a, ¿Anrito, están ahí? ¿Estamos listos? Sí, sí. Okay. Empezamos sí, me, en... en... Escucha bajito, no. ¿verdad? ¿Ya me escuchan bien? ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, empezamos en tres, dos, en tres? uno, ahora. Vamos, equipo, Alberto. Aún se pueden recuperar. Aún están dentro de la competencia. Vamos bien. Bien. Vemos que han cambiado de táctica. Vemos que se ven un poco más fluidos. Se ven más seguros de sí. Ya, ya, ya se familiarizan con la, con la pista. Bien, bien. Su recorrido bastante bueno. Bien, bien. Esa curva la toma bastante magistral. Y tenemos el último tramo, la última recta. Bien, bien, bien, bien, bien, Excelente. Me muchísimo, bien, excelente. participación, bien. en ustedes, Enrique, ustedes, ustedes tienen que ganar, pero pues tienen que hacer un tiempo, entonces. Vamos, vamos, vamos, no ha no, no, terminado nada. Los ¿Te chicos, pasamos a tiempo tiempos. Una gran mejoría. 27. Ah, Hello. Este, Yo tengo 28. En esta ocasión tengo un tiempo registrado de 29.29. 29. 28, entonces... Sí, me agarramos 28. Sí, 28. La, pues Leslie tiene 27. 27. Pues Leslie lo tiene, 28. tiene 20. 8, 8, 8, 8, Ajá, y 29, yo tengo 29. 29. Perfecto. 28, entonces, jueces. Es okay. 22, Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, eh, tenemos un tiempo de 28 segundos. Si le restamos eso al tiempo total, nos da 92 segundos más los 130 eh, puntos de 28, las reglas recorridas. Nos da un puntaje de 222. Ok. Todo oh, de equipo, Andrito. 500. Perfecto, entonces eh, para el equipo Anrito de la Academia Nacional de Robótica de Chile Tenemos un puntaje en la segunda ronda de 222 puntos Perfecto, muy bien, entonces con esta ronda terminamos eh, la, en los segundos, eh, la segunda vuelta de este torneo okay. Recordamos ya tenemos la ronda 1, la ronda 2, nada más para verificar En esta ronda 2 el robot del eh, Pollux U tuvo 198 puntos el robot del Naidibot, 224, el robot Verstapp, eh, robot 211 y Anrito, 222 puntos, ¿ok? Perfecto, excelente, entonces vamos a comenzar con nuestra tercera ronda, Josué, adelante, ¿quién sigue? Ya, muchísimas gracias, bien, equipo, todos se recuperaron, ya están familiarizando, entonces volvemos con el mismo orden eh, y volvemos a arrancar con eh, el robot Polyux. entonces vamos equipo. Pongámonos en la pista y saquen a bailar. Vamos a ver qué, qué tan hábiles son en esta última ronda. Vamos a ver si sí, más bien ahí, el mediano. Y, y vamos a ver. Bien. No sé, jueces, si les parezca que volvamos a hacer lo mismo que hicimos en la, en la ronda anterior. Que nos muestren que el vaso esté libre, que las pinzas no, no estén como claro. en constante contacto. Para que eh, no haya como ningún inconveniente. Entonces, equipo Pollux nos puede mostrar. Bien. Muchísimas gracias. Muchísimas listos? gracias. Sí. Empezamos en 3, 2, 1. Ahora. Tun, tun, tun, tun. Vamos, equipo, vamos. Esperamos que hayan planeado bien su estrategia. Aún pueden ganar ese primer lugar. Vamos, vamos. Vamos bien. Vemos que se mueven bastante, bastante precavidos. Vemos que su estrategia va bastante, bastante bien. Está funcionando en los últimos dos, dos rounds. Excelente. Esperemos que este, que este no sea la excepción. Van bastante precavidos. Bien, ese último momento Estuvo muy bien. Vamos, llegamos a la parte donde casi, casi todos hemos tenido como conflictos. Están tomando esa curva perfecto. Pareciera era como un drifty. Vamos, vamos, vamos. De hierro, los sea, esa velocidad, el último. Esa última recta final. Vamos, vamos. Y ya, justo, es lo último. Excelente, y... chicos. Muy bien. Bien, Retomado. bien. bien o sea. <risa> Perfecto. Vamos, vamos bastante bien, equipo. Eh, equipo de jueces. ¿En qué tiempo andan? Yo tomé 44. Justo tomé 43. 45. ¿Cuarenta no. 43, pues. De acuerdo. 44. Entonces, con 44 nos quedamos entonces, ¿no? Okay. De acuerdo. Perfecto. Entonces nos quedamos con 44. Le restamos a ciento veinte. Eso nos da 76 segundos más los 130 de las rectas. Nos da un puntaje de 206 para el equipo Pollux U en esta tercera ronda. Perfecto. Excelente, Muy bien. chicos. Excelente. Entonces, el equipo Pollux con el robot Pollux U en la ronda 3 obtuvo 206 puntos. Muchas felicidades. Y con esto termina su participación en Skill Drive. Ok. Perfecto. Eh, Josué, ¿con qué robot seguimos? Ah, seguimos con el equipo de, de robot Daily Nighty Bot, en la Escuela de Robótica del Choco. Listo, acá mismo... estamos. Entonces, a cuentas Deje que eh, aparezca su imagen. Perfecto. Igual si nos pueden apoyar con la misma, eh, la misma dinámica. Eh, traten de mover el vaso para que quede libre antes de partir el, el recorrido. Bien. Bien, perfecto. Exacto, bien, bien, bien, ¿Estamos listos? ¿Listo? ¿Todos listos? Bien, empezamos. 3, 2, 1, ahora. Vamos. Estamos bastante agresivos. Bien, bien, bien. Creemos que la, van, que la estrategia de este equipo es terminar en el menor tiempo posible y tratar de llevarse la mayor bonificación posible. Bien, ese último movimiento fue bastante agresivo. Nos encontramos. Bien, Mira. ustedes continúan, continúen, chicos. Vamos a darles eh, la oportunidad de que terminen su recorrido. Okay, vamos. Antes de tomar la, la determinación por parte de los jueces, tiempo. Bien, muchísimas gracias chicos. Sí. Entonces, con esta sí. última actuación sí. terminan su participación. El equipo del robot Dailin Neidipot de la Escuela de Robótica del Choco. Entonces, equipo de jueces, eh, creo que el, el señor Barra nos puede apoyar con de las tomas bastante bastante emocionante también ¿no lo crees? sí <risa> listo ya está la toma chicos ¿pueden checarla? van, van rapidísimo me siento rápido y furioso con ustedes chicos en serio <risa> no sé qué opine este equipo de jueces Pues definitivamente sí salió, chicos. No, no, no hay duda de eso. Salió, si no mal veo, en la sección 70. Así fue. Completamente, desafortunadamente sí salió todo el vaso. Fue muy buena táctica, bastante, bastante veloz, pero bueno, tenemos, tenemos que, que que salió justamente en la sección de 70 puntos. Entonces, Entonces eh, salió completamente. Sí, sí, están, si acuerdo. estamos todos de acuerdo, nos se van con 70 puntos, ¿vale? Sí. Ok, perfecto. Entonces, de acuerdo a la decisión de los jueces, en la ronda 3, el equipo del NID Bot de la Escuela de Robótica del Chocó, eh, tiene 70 puntos, ¿ok? Y con esto también termina su participación en la categoría Skill Drive. Muy bien, eh, Josué, continuamos con el siguiente robot. Perfecto, tenemos a nuestro eh, tercer eh, robot en esta, en esta última ronda, en nuestro robot Besta. Robot Entonces, robot Besta, vamos a la pista y saquenlo a bailar un poco. Ya saben, ahí eh, tenemos eh, moviendo libremente el vaso, no hay ninguna construcción entre las pinzas. Bien, lo puede mover un poco para dentro de las pinzas, o sea, para que veamos que está despegado, totalmente despegado. Bien. Perfecto. Entonces, empezamos en tres, dos, tres un, dos, ahora. Uno, let's go. La estrategia va un poco más sí, también en las curvas. Se aproxima justamente a una de las curvas más difíciles que tenemos en el este circuito. Vamos bien, vamos bien. Se toma su tiempo. Está bien, bien, bien, parece que está afuera, pero sigue, sigue, sigue en la competencia. Desplazamiento y justamente se acerca la recta final para terminar este último. Bien, bien, muchísimas gracias. Equipo Robot Verstappen. Yo eh, tengo 30. 30 segundos. ¿Ustedes? 31 29 uno okay. veintinueve pues tomamos 30 ¿estamos de acuerdo todos? ¿sí, Pi? sí, tuvo un recorrido bastante bastante limpio, no tenemos ninguna ninguna duda de okay. que haya salido. Entonces, pues nos vamos con 220 veinte de puntuación, ¿sí? sí, claro. señor Barr eh, con su calculadora poderosa Está de acuerdo con el cálculo? Sí, totalmente de acuerdo con él. No, perfecto. Sí. No. Perfecto. <ríe> perfecto. Entonces, en la ronda 3, el equipo, eh, el robot, robot Verstapp de del equipo Escuela de Robótica del Chocó, obtiene 220 puntos y de esta forma también termina su participación en Skill Drive. ¿Ok? Perfecto. Y nos vamos con el último equipo. Adelante, Josué. De acuerdo, y como eh, nuestra última aparición, el robot Andrito. Entonces, eh, equipo, vamos a la pista y saquenlo a bailar. Entonces, bueno, bueno, como, a recordando estiro, que... Vamos a llevar el robot a la pista que se estaba cargando y, y lo acabamos. De, de acuerdo, de acuerdo. Vamos, ya casi la final, ustedes pueden. Señor Barr, si ¿sí nos puede hacer una recapitulación del puntaje hasta el momento. Claro que sí. Eh, hasta el momento tenemos en la ronda 3 el equipo eh, Pollux, con su robot Pollux U, tiene un total de 206 puntos. El robot del Nighty bot de la Escuela de Robótica del Chocó, tiene un puntaje de 70. Y el robot eh, robot Verstapp, de la Escuela de Robótica del Chocó, cuenta con 220 puntos. Ese es el puntaje de la tercera ronda. Perfecto, gracias, señora. Eh, vamos muy bien. Bien, chicos, vamos bien. Ese, ese último, yo tengo esperanzas y fe en Andrito, que nos vamos a recuperar y vamos a hacer esa copa. esa copa de, de, de este gran torneo. Aquí es cuando se define, ¿no? Cómo, cómo van todos avanzando, iniciando bien, luego no, luego sí. Así que vamos con todo. Recuerden, esto no se termina hasta que se termina. Eh, ya estamos ya cuando te Perfecto. Entonces, veamos igual que está todo completamente eh, despegado las, las pincitas, no hay ninguna eh, cosa que, que, lo, que lo detenga o que esté pegado. Perfecto, entonces, a la cuenta de la juez Bien. Elo, arrancamos. Tres, dos, uno, ahora. Bien, vemos que la estrategia de este último nanrito es ir un poco más precavidos y un poco más lentos, pero seguros. Entonces, se encuentran justamente ya a la mitad de nuestro circuito, vamos avanzando un poco más, se acerca justamente a esa curva que a todos nos está acostando en este, en este torneo, se acerca bien, bien, vemos que tienen un buen desempeño, se acerca a la parte final, esa línea recta que justamente, ¿no? se toma su tiempo. Excelente. Bien, bien, bien. Bien, sabía que no me dio la discepción, no, Entonces, pues, es 28 con un, un recorrido perfecto y contamos tiempos. Cuestero, eh, tiempo. 20, 28. Coincido, 28. De acuerdo, 29. 29.52 tengo yo registrados. Tomamos 28. 28, perfecto. Vale. Y tenemos un total de 22 ¿cierto? Sí, coincido. Ándale. Buñita. Bien, bien, bien. ¿Lo ven, ven, ven <risa> Anrito? Se llevaron esta ronda. Eran mis gallos en esa quiniela. Ok, excelente. Muy bien. Entonces, muchas felicidades a nuestros amigos de Olmoe, Chile, que de la Academia Nacional de Robótica de Chile, con el robot Anrito. En esta tercera ronda tenemos un eh, tiempo de 222 o puntaje. Entonces, en lo que los jueces van a decidir el primer, segundo y tercer lugar con base en el mayor puntaje total. Eh, pues vamos a comentar de dónde viene cada uno de los participantes. Eh, el, el, el robot que eh, al inicio tuvo algunos detalles y Milibot, él nos estaba eh, está desde, representando a Tumaco, Colombia. Eh, Polux, eh, PoluxU eh, nos están acompañando desde Itagüí, Colombia. Muchas eh, felicidades eh, a, a este robot. Eh, el robot del Naidibot de la Escuela de Robótica del Chocó, nos está acompañando desde Timbiquí, Colombia, Ajá. como ven, puros equipos colombianos, y eh, también tenemos otro equipo de la Escuela de Robótica del Chocó, el Robot, robot Verstapp, que está desde Quirdo, Colombia, y por último tenemos a nuestros amigos de la Academia Nacional de Robótica de Chile con Anrito en Olmue, Chile. Entonces, como pueden ver, esta categoría totalmente son equipos eh, sudamericanos y pues bueno, un abrazo a Colombia y a Chile y pues vamos a determinar eh, los puntajes. Aquí ya los jueces están tomando sus decisiones y eh, pues si no hay más que discernir, pues adelante jueces, tienen la palabra para definir y dar a anunciar los primeros lugares. Eh, pues, ¿quién quiere comenzar para dar el tercer lugar? No eh, sé. Yo. Ok, bueno, eh, primero que nada agradecemos a todos su participación, el esfuerzo que le pusieron también por esta competencia, y pues sabemos que todos son buenísimos, pero bueno, aquí unos demostraron un poco más de estrategia que otros, y todos excelentes, pero pues ahora sí vamos a ver, vamos a tratar los lugares más esperados que son primero segundo y tercero y voy a comenzar con el tercero en tercer lugar tenemos nada más y nada menos que la Academia Nacional de Robótica de Chile Anerito muchas felicidades tenemos como tercer lugar un aplauso fuerte bravo bien bien bien bien que el, el, el robot Rito vino de menos a más, entonces eh, me, me alegra muchísimo y bien, bien, bien, bien, fue, fue uno de los mejores en esta última ronda. perfecto Gracias. Excelente, muchas felicidades a la Academia Nacional de Robótica de Chile, que se lleva el tercer lugar y su certificación para participar en el RoboJam All Stars. Recuerden que la premiación oficial es el día de mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, ¿ok? Bueno, eh, jueces, continuamos. ¿Quién quedó en segundo lugar? Muchas gracias, jueces, eh, por la consideración y por todo más que mal. Gracias por todo, chicos. No, gracias a ustedes y muy buen trabajo. Estoy muy contento, Excelente, chicos. Tienen nuestro respeto. Bueno, en, pues en segundo lugar, muchachos, tenemos a la Escuela de Robótica del Chocó con Del Nighty Bot. Muchísimas, muchísimas felicidades. Eh, bravo, muchas felicidades a nuestros amigos de, eh, de Timbiquí, Colombia, que con su robot Del Nighty Bot obtuvieron el segundo lugar. ¿Están por ahí, chicos? Del Nighty Bot. Claro que sí, gracias. Gracias. Bueno, estaría súper genial que abrían todas sus cámaras y ver su de felicidad porque lo hicieron chicos bien bien bien bien todos, chicos, todos, todos. bien bien buen trabajo Digo, eh, ese último round estuvo un poquillo flojo pero se desempeñaron bien en los primeros dos mis respetos eh. mucho gracias. nivel gracias. Gracias, gracias. Hombre, gracias a ustedes y llegó la primerísima y mejor parte pero, digo, eh, es un orgullo yo dar el primer lugar. Entonces, en primerísimo lugar, y, y, y a, casi casi arrasando con, con todos los rounds tenemos al robot Pollux del equipo Pollux. Entonces, como primerísimo lugar, nuestro equipo Pollux. Un fuerte aplauso. Excelente. Muchas felicidades a... El robot Pollux U del equipo Pollux, acompañando desde Itagüí, Colombia. Adelante, eh, participante, ¿qué palabras tienes para decirnos de primer lugar de esta categoría? Bueno, buenas, buenas, compañeros. ¿Cómo vamos? Bien, super emocionados por su, por su logro. Sí, súper feliz. A... Queremos no, ver su cara de emoción. Nosotros aquí tirando aquí, no esas esa presión en los aires, mirando los puntajes que ni a tercera ni a segundo, ¿no? Quedamos de cuartas cuando no hay primera, la sorpresa. Pero no muchas gracias, jueces, muchas gracias por todo. Muy interesante y esperamos verlos también por la en el All Stars. Queremos verlos ahí. Chicos, estamos muy orgullosos de ustedes. Sigan así, sigan triunfando. No se limiten. Excelente. Muchas, muchas felicidades a nuestros tres primeros lugares. Los volvemos a repetir. El tercer lugar. El, el equipo Academia Nacional de Robótica de Chile, desde Olmué, el segundo lugar de la Escuela de Robótica del Chocó, con, eh, desde Timbiquí, Colombia, el segundo lugar, y el tercer lugar, el equipo Pollux, desde Itagüí, Colombia. Okay, entonces les mandamos un fuerte abrazo, y nada más para mostrar la evidencia de los puntajes, les compartimos nuestra pantalla, okay, esos fueron los puntajes que obtuvieron los equipos en la primera ronda, en la segunda ronda y en la tercera ronda. Como pueden ver, pues el total del primer lugar fueron 600 puntos. El del segundo lugar fueron 516. Y el del tercer lugar, 494. ¿okay? Lamentablemente nuestros amigos de eh, Inbilibot no pudieron participar por algunas fallas mecánicas. Pero bueno, esto es lo que obtuvimos en esta, en esta categoría. Muy bien, entonces... Pues, eh, jueces, algunas palabras para nuestros eh, competidores. Sí, yo este, no sé si están de acuerdo en mis, en mis compañeros, en, igual darles una felicitación ¿no? a Inglibot por, por su participación independientemente de, de, de las fallas técnicas que se presentaron y, y pues que fue una lástima eh, no, no tenerlos en la competencia, pues igual no o se va a darles como el debido reconocimiento de llegar a esa instancia, y, y competir, digo, eh, ya, ya, llegar aquí, ya, ya han hecho bastante, y pues, digo, mejor suerte y sigan echando muchas ganas, no nos no desnimen y para pues, adelante. Perfecto, muchas gracias, Josué, por gracias, las cosas. palabras a los participantes. Eh, Leslie, ¿algo que decir? y chicos, primero que nada, muchas gracias a todos por participar. Eh, acabamos de ver que todos tienen un potencial increíble para esto. Y la verdad quiero felicitarlos a todos por su dedicación y también por su constancia, por haber obtenido unos puntuajes excelentes y por su, por su, su capacidad eh, de haber competido aquí y demostrar que pueden ser los mejores. Y aquí principalmente también en los primeros lugares. Ustedes, muchas gracias, muchas felicidades y también al, al equipo que no pudo competir, esperamos próximamente poderlos verlo, verlos por aquí y pues sigan triunfando mucho chicos, de verdad les mando un fuerte abrazo y estamos muy contentos por haber sido invitados y por poder ver excelentes trabajos que nos presentaron. Gracias. Perfecto Leslie, muchas gracias por todo lo que nos comentas, bueno a los participantes y a todo el equipo. Y Elo, ¿qué nos dices? <risa> Pues toca celebrar, yo creo. Sí, ¿verdad? Cada, cada uno, pues, a celebrar tanto el primer, segundo como el tercer lugar. Y sí, lamentablemente, pues, el, el, el primer equipo no, pues, por fallas técnicas, pero de igual forma, o sea, sabemos que, que su desempeño hubiera sido sensacional. Eh, los, los esperamos verlos en algún momento. Y nuevamente, muchísimas felicidades. Y. ¡Adelante! <risa> ¡Excelente! ¡Siempre! ¡Así es! ¡Adelante, adelante siempre! Muy bien, pues muchas, muchas felicidades nuevamente a todos nuestros eh, ganadores. Eh, nuevamente gracias a los jueces, a Leslie a Josué, a Elo eh, por ahí se anda Mr. Roboto un, un, un abrazo y para eh, cerrar nuestra participación vamos a tomarnos la foto de la categoría, ahora sí una foto muy bonita <risa> ok, entonces les pedimos a los participantes que enciendan sus cámaras ok para poder verlos mejor? Aquí, tomarnos salir una foto de la categoría de Skill Drive, ok. Perfecto, entonces ya nada nos hace falta. Ok, ya tenemos aquí a nuestros equipos. Perfecto, entonces eh, voy a tomarles la foto. Adelante, sonrían, ok. Y para terminar, vamos a hacer el saludo oficial de RoboJam, ok. No sé si se lo saben. Elo creo que ya se lo supo hace rato, nada más Era vamos así, a hacerlo. ¿no? Eh, exacto, entonces Elo, a ver, dinos, ¿cómo es? <risa> <risa> ok, perfecto, entonces es Robo RoboYam, ok, entonces a la cuenta de tres. Me hacía falta algo, me hacía falta algo. <risa> a la cuenta de tres, una, dos, tres, RoboYam. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima. Y a los ganadores, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México para la premiación, ¿ok? Bueno, pues, un abrazo y muchas gracias, jueces, todos, nos vemos. Felicidades a todos, chicos. Felicidades, ah, chicos. Gracias. Felicidades.